Milán. ¡Italia! La capital mundial de la moda. No le va acá. Por, parate, parate, parate, parate. Parate, no te ve nadie. Dale, ¿Por, parate, qué, parate, ¿por, qué? Sí, parate. ¿Por qué me dice estas cosas? Es la capital mundial de la moda y el diseño. La ciudad es un núcleo financiero conocido por sus exclusivos restaurantes. Y eh, sus tiendas es la ropa que Chicos. usáis ahí Pero tengo, lamentablemente tengo que decirte Yo Que estamos quiero. a una distancia de 11.709 kilómetros bueno, La cortamos con quién? Con él, Agustín Giretti Ay, por Dios, mi vida, carísimo ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Yo sé que es de noche de este lado del mundo Y allá es de día y seguramente hay sol Pero estoy en Milán y la verdad es que me dejo los lentes Un ratito puestos porque... Estoy en Milán, no se puede no poner. Claro, no importa la hora del día. para Negras. Primer, Primero quiero saber la marca. Versace. Ah. Toma, en tu cara. Mirá, Ahí está. Pero estos, estos son. Sí. No, no, no, nada, seguí. Iba, iba, iba a ser una pregunta no. muy poco coherente. Siga. No, no, no. ¿Cuánto me salieron? No, peor. No, dale, ah, vos, no. Ah, no. No, no, no. no, no. Estos son los primeros lentes que me compré en el verano porque dije no puedo estar en Italia y vivir el verano italiano sin unos lentes de, de, de, de, de Europa, de una de las marcas más importantes. Así que nada, acá estoy en Milano, una de las ciudades creo que es una ciudad hermosa que tiene todo, que tiene arte, que tiene moda, que tiene cultura, que tiene a Leonardo da Vinci, que tiene a Versace también como parte de, de, de, de esta ciudad. Pará, ¿y ves eh... detrás? ¿Detrás tuyo el duomo? Detrás mío tengo el duomo, tengo del otro lado de la plaza, tengo, no sé si se puede leer ahí, eh, el edificio Gucci. Ah, Uy, sí, sí mira. Eh, tengo esta misma calle donde está el edificio Gucci, está el castillo Forcesco, que es uno de los castillos más famosos de Italia, donde inicia también la parte. De... De, de lo, del esoterismo en Italia, porque es donde se creó el, eh, uno de los primeros mazos de tarot, eh, Visconti Sforza este es el castillo Sforzesco y en ese momento, bueno, los, los reyes milaneses eh, mandaron a hacer este tarot Visconti Sforza Y de este otro lado tengo la galería, una de las galerías más importantes de Milano, que es la galería Vittorio Emanuele II, ah, claro. que, bueno, Acá yo creo que eh, es muy importante que entremos más allá de mostrarles. Ahora giro la cara, la, la cámara, para mostrarles lo que es el Duomo, que es realmente, parece chiquito, pero es realmente grande. Uno cuando llega... Uno, no sé si, No sé si ustedes han venido, pero es realmente... Yo cuando lo vi por primera vez, me emocioné, porque es realmente imponente. Esto fue obra de, de Leonardo da Vinci... Que, bueno, no lo pudo terminar. Ahora, después de varios años, están como tratando de... de... de, de terminar las restauraciones, lo que sería en la parte del techo. No sé si se logra ver en la cámara que arriba, en la cúpula, hay una virgen que sería tipo ahí. Ah, sí. ah sí Es de oro. Es completamente sí, de Dios. oro. wow Bueno, vamos a entrar a la galería Victoria Manuel II, donde... Por Ay, favor. Bueno, Dani, ¿a vos que te gusta la moda? Ay, yo quiero que vengas acá ¿Qué? y nos vayamos de copas, Agustín. Ay, por favor, de copas te... y de shopping, ¿De porque copa? acá ¿De copas? Nos vamos. Drinks. Ah, yo quiero ir allá y ir de compras. <risa> bueno, es un poco Acá, más fácil que venga él. Acá, <risa> que vamos a, ¿qué marcas podemos encontrar? A, a ver, tírenme un nombre. Prada. Armani. Prada, tenemos a la fundación Prada, sí, pero está Dior, Luis Vuitton. Claro. Bueno. Para, para, para, y Armani, sí, tiene que estar Armani. A ver, en la parte central de la galería eh, están como estas cuatro marcas que ah, ahora okay, estamos llegando. Okay. Eh, no, pues viste la Saint Laurent. Una, ah, claro. it's a, it's a Agustín, te lo pido Chanel. por favor. Necesito wow. saber, no, no creo que Louis Vuitton ponga eh, una cartera con el precio. Pero sí, aprox. Sí, sí, sí, el precio está. Ah, lo ponen al precio. Ahora vamos. Viste que hay sí, unas marcas sí. que no, no, sí, no, no Sí, pero sí si es, es. A ley, ver, ley, el precio está. Precio el precio está, está puesto, obviamente, en un papelito muy chiquito. Claro. Pero vamos a hacer el esfuerzo esto es televisión en vivo, ¿verdad? Así sí, que vamos a favor. tratar de saber cuánto sale. No sé, a ver, allá está Luis Vuitton. ¿Qué decís, Rodi? ¿Cuánto, cuánto... ¿Cuánto cuesta una cartera? En euros. No tengo la menor idea. Bueno, miren lo que es la cúpula. La cúpula refleja y representa los continentes. Y bueno, nada, está abierta a las 24 horas, así que pueden venir todo el día, toda la noche, la, eh, a sacarse fotos, a... bueno, nada. Dani, elegí Dior, Prada, Dior, Luis Vuitton. Dior Dior, Dior, Dior, Dior, Vamos con Dior, vamos con Dior. Vamos, vamos a Dior. Acá está Dior. ¿Cuánto sale? No sé, bueno, no un perfume, pero ¿qué hay? A ver. Acá está el... Bueno, eh, hay un... Eh, ¿Un no piloto, me acuerdo cómo, cómo piloto, se piloto, llama. Piloto. Un piloto. Un piloto eh, el vestido y acá está el precio. A ver. A ver. Si no hablan italiano y traducimos acá, eh, no hay problema. El, ve el vestido sale 6.900 euros. ¿Qué? <risa> Alguien, alguien el control si alcanza a sacar la cuenta cuánto serían pesos. ¿En peso? No, no, no, no, no, no. Bueno. Los ceros. Y el piloto sale cinco mil euros. Cinco mil euros. Y ahora podemos ir 5, a tener una cartera cual gusto de la señorita. Para, para, para. Ah. Digámosle a la gente sí. que un italiano medio gana entre mil y como mucho 1.500 quinientos euros. Claro. A ver, el... es increíble comprar un ¿no? piloto. El sueldo básico en realidad es de 1.200, 1.500 euros, así como decís eh, Rodi. Pero la verdad es que acá en Milano es una realidad de que, como también decían, es, es la capital, es la capital, digo, entre Roma y Milano, Milano y el norte de Italia es la capital económica uh -huh. de Italia. Y hay mucha hay mucha gente de mucha plata, así la que es como si que vas, hoy, es porque... hoy que anduve... Digo, no, que si vas es porque evidentemente algo te puede llevar. No, oh, más vale. Sí, sí, no, totalmente, totalmente, totalmente. Así que, bueno, nada, y vine a Milano. Esto ¿Sí? es una sorpresa que la quiero compartir con ustedes, con Canal 7, con ustedes. Ay, primicia. Porque no vine, no vine a Milano a visitar o a vivir o de vacaciones. Vine a Milano a trabajar. En la Semana de la Moda estamos en el Fashion Week. Ay, Así re, que re, re. Eh, eh, a partir del lunes empiezo a desfilar para el Fashion Week de Milano la semana más importante de la moda internacional así que estoy feliz contento Sí, una notición? Bueno, pero desde ya felicitaciones ¿Cómo hiciste Es una para... experiencia Decime ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para poder llegar en esas pasarelas tan imponentes, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste? Estoy en una agencia y bueno me hicieron el contacto hace ya dos meses que estoy como con este tema acá y la semana pasada lo terminé como de cerrar y bueno estoy feliz porque bueno voy a desfilar no puedo decir Pip y le, el, el, el, la marca. Ah, no puedo decir para qué marca, pero era la pregunta que le iba a no, hacer. No, no puedo <risas> decir para qué marca porque, bueno, nada, hoy, si bien esto sale para la Argentina y qué sé yo, a mí me gusta como eh, contar y hacer parte de todo lo que me pasa de mi día cotidiano, pero la verdad es que en, este, en esta cosa que estoy haciendo, en este evento tan importante, lo voy a poder recién como presentar y las fotos y todo después del evento, obviamente, ¿no? Y bueno, te queremos también, que nos cuentes todo eso, Agus. Tremendo, un mendocino desfilando en Milán la semana de la moda. Eh, queremos todo material exclusivo para que lo mandes acá. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, nada, estoy feliz porque es algo que no me voy a olvidar nunca. Y bueno, vamos, eh, vamos a ver qué. ¿Cómo me recibe el lunes? ¿Cómo empezamos el lunes? Recién no, estamos a jueves, pero para mí es ya mañana, ya dentro de horas viernes, y la verdad es que estoy como ansioso con una mezcla de sentimientos enormes, enormes, enormes. Bueno, Agus, felicitaciones. No queremos terminar este Skype viajero, sí. por lo menos yo, Rodito. Necesito que te frenes el Louis Vuitton y que nos digas, porque la gente Louis Vuitton, a ver, Louis Vuitton, y dice acá. Y cuánto sale una cartera. Louis Vuitton... A ver, y aparte la queremos dar carteras también... A ver. Bueno, a ver. a ver, acá hay un maniquí que está posando con la cartera. No sé si se puede llegar a ver. Una, un, un, ah, un morral, la, ese estilo la... morral. En realidad, mira, hoy me compré una cartera acá sí. y las carteras en realidad se están usando, no sé si se logra ver. Sí, sí. Así, como tipo, tipo morralcito. ¿claro? como Como tranqui. Bueno, la cartera que acá se llama Borsa sale 3.500 euros. ¿Sale más caro un tapado de Dior que una cartera Luis Vuitton? Nunca me lo hubiera imaginado. 3.500 no sí. euros, Una sí. La marca Dior es mucho más sí sí, sí. No, Pero hablo bueno, de... Bueno, mira. Pero digo de, de, de acá, cartera a... Um, acá no sé hay de. otro modelito, no sé si se puede llegar a ver. Sí. pero sí. Veo que no tiene... Ah, sí, puede ser que el precio esté acá. Ahí son las vidrieras. Ah, sí. la, la, la, la, la cartera sale 2.150 euros. Claro, y, son, y aparte son carteras que debes tener muchas carteras porque son... Que no, sí. no, no es que no, te no compras no. Eh, Aparte... Aparte que te deben de durar una vida, porque es una realidad sí. de que... Va, creo yo, no sé, no he, no he tenido ninguna cartera Luis Buitón todavía. Agustín, Pero... la productora nos está pidiendo que cerremos, te lo pido, por favor. ¿Estás okay. un beso a todos. Insistiendo. No, yo porque dije, no voy a ser menos que Agustín. No, nunca, siempre. Y me, y me traje los lentes que compré en. ¿En dónde? En, en mi, la calle General en Paz. Dale, en Villano. Dale. ¿En Villano? En la calle General Paz. <risa> claro. Chicos, eh, bueno. Pone... <risa> bueno, había un senegalés ahí, vendía lentes. Sí, igual, yo dije, está, vamos. Está bueno, está, a ver. Están buenísimos, Rodríguez. Están tremendo. Son azules. Y bueno, y así nos tenemos. Ah, usted, te despedimos, nos bueno. tenemos que ir. Un beso, un beso grande a todos, a mi familia, a ustedes, Dani, la, eh, cuando esté en Mendoza vamos a tomar cualquier cosa. Por favor. Eh, Rodrigo, si querés venir, los que quieran, un beso grande a todos a, en Mendoza, los que me están viendo, a ustedes. Y bueno, gracias. Gracias, Agus, te mandamos un beso enorme. Abrazo, Agus, chau, chau. Gracias. Chau.